proyecto TIC de Liesca Carrizal. Y hoy queríamos hablarte sobre este proyecto, el cual nos ha parecido educativo a la vez que divertido. Este proyecto nos ha enseñado varias cosas, pero la más importante es la de no dejarse influenciar por una persona detrás de una pantalla. Te animamos a que participes el año que viene, puesto que ganarás una vivencia maravillosa, risas y además aprenderás sobre lo que te espera en el futuro. ¡Nos vemos el año que viene, chicos! Hola, soy Miriam y seré representante del Grupo de Tercero C día Lías Támara. A nosotros nos ha parecido una experiencia maravillosa y educativa, ya que fue increíble poder enseñar y aprender sobre las redes sociales. El peligro de las redes sociales es el principal tema de aprendizaje que se destaca. Por último, quería recomendar hacer este proyecto, ya que es una manera increíble de aprender y de enseñar a otras personas sus peligros. Muchas gracias por su atención. A lo largo de este vídeo reflexionando, podemos darnos cuenta de que ha sido creado gracias a la tecnología que nos rodea en el día a día. Nos damos cuenta que, haciendo un buen uso de la misma, podemos llegar a crear contenidos increíbles, capaces de transmitir información y conocimiento a una velocidad cada vez mayor, ya que, en este caso, las imágenes valen más que mil palabras. Sabemos que estamos pasando por tiempos difíciles, donde la pandemia nos limita y condiciona en muchos aspectos de nuestras vidas. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que, a su vez, todo esto ha servido de detonante para que cada vez más personas se lancen a utilizar la tecnología social como medio de comunicación, expresión y como medio artístico y cultural. Todo ello sirve como hilo conductor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 Sí, bueno, a ver, un 5, pero porque al final yo uso el pantallómetro, pero eh, yo lo uso por trabajo. Yo no estoy enganchado a las redes, el que a mí me dan igual. Yo no las necesito, de lo más. Eh, salió un 8. Está bien, sí. Un ocho más, ¿no? Un 8 más que más que uno, ¿no? los típicos mensajitos esto, lo dejé todo. Un momento, ya. Es que ya es la última. Esta es la última. Esta es la última. Mira, mira.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 Te engancha, te engancha, No, no pero yo cuando duermo, no, por ejemplo, no. No lo uso, el móvil. ¿Tienes wifi? No. ¿Estás usando.? No. Wifi. No, no va lento. Estoy bien. Tensión baja. Cero estrés. Duermo horas al día. ¿Todo por qué? Porque no miro el móvil. Este sabía que iba a llegar, ¿eh? Este. Este, bien, bien. ¿Me lo puedes poner ahí? Para claro. el gajo. un coche, una guagua. Muy buenas tardes, mi nombre es Mike Biflay y el mío es Jogiflay. Ha ¿Hace un sinotipólogo de las redes sociales. ¿Sabe que cada año puede perder un mes de vida por usar las redes? <risa> ¿Qué más da? Ahora mi amigo Jogiflay te dará los consejos sobre Instagram. No necesitas amigos, solo seguidores. ¿No tienes dinero para irte de vacaciones? Sube a te las Y saquete una foto y yo las y que estás en Miami. ¡Ja! Los tres mejores consejos que te puedo dar en Instagram. Filtro, filtro y filtro. El Facebook no está muerto. Las viejas también votan. Muchísimas gracias a mi amigo Manflur De nada, Jay Dubáis, Nos vemos la semana que viene yo, yo la semana que viene no voy a venir Te lo digo ya, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque no creo en esto Yo no creo en esto Yo no creo en esto que dicen de las redes sociales Esto es mentira Así me haces amigo yo no tengo amigos por culpa de las redes sociales y yo quiero eh, ser a persona, ¿vale? ¡Jay, no te pongas Pero eso no va a ser lo mismo. No, pero real. No vamos a mostrar que estamos tristes, que la gente no muestra la verdad. No vamos a mostrarlo real. Real. Sí. Venga, va, vamos Tengo trapo. Va. Venga. Una, dos y tres. Esto está rico. Bienvenidos a Cuéntaselo a Honey, el canal de la gente que sabe hacerse selfies. Hoy pienso dar un follow al filtro más molón, primera llamada. ¡Yo! ¡Estoy aquí en la tele! ¡Mamá! ¿Eh? ¡Mamá! ¡Mira que Honey! ¡El programa de Honey! Yo, ¡Yo te sigo! ¡Sígueme! Eh, ¡Dame, dame, dame, dame, dame, dame, ole. ¡Eres la guapísima! Tele. ¡Me encanta! Eh, ¡Corta! Sí. ¡Corta por favor, corta! ¡Qué basura de verdad! ¡O sea! En la tele, no se entera de nada, de verdad, por favor, con esa cara, ese filtro horrible. Siguiente llamada. Hola, buenas, Connie. Muchas gracias Hola. por tenerme aquí en directo. nada. nada yo una pregunta, y es que a mí me gustaría, pues, mostrarme a las personas tal y como soy, sin Corta, filtro, corta en directo corta. No no, no, no, no, Sí, sí, corta, por favor. Eh... La gente sin filtro, por favor. No me extraña que tengas tan pocos seguidores. Siguiente llamada, anda. A ver, algo interesante. ¡Ey, Honey, chica pasada de moda! Por favor, con esos filtros que son horribles. Vale, gente, esa gente bueno, que está viendo. Si quieren makeup de verdad y filtros wise, arroba Butterfly Makeup. Soy yo, ¿vale? Honey, púdrete, perdedora. <risa> Pero... No, perdona, pudréte tú que te recuerdo que tengo más seguidores que tú y la gente me quiere más a mí y mis filtros son mejores. Bueno, vamos a otro tema. Les voy a dar un secreto de cómo conseguir ¿Hola? más seguidores Johnny? en Instagram. Hola, por fin he conseguido contactar. No. Eh, bueno, ¿Qué? vengo del futuro. Mi nombre es Brillorios. Tengo un mensaje ¿Qué? muy importante es que darles y es que el futuro, la gente, tienes el fitis No se mira a la cara. Han perdido ¿Qué? la capacidad de hablar, no, por favor. Corta corta corta, corta, corta, corta, corta, de verdad, de verdad. ¿Qué le pasa a la gente hoy? Qué horrible es el look, de verdad. Bueno. Joni, escúchame bien, esto ya lo he vivido Por culpa del uso, del mal uso de las redes, La gente ha dejado de quererse De quererse a sí mismo Quítate ese filtro, Joni. Escúchame bien, quítate ese filtro La gente mi... se no, tiene que querer no, tal y como es Yo soy así, ¿vale? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, pero, pero ¿Quién es este que se acaba de poner ahora en mi pantalla? De verdad, eh? Yes. Yeah. ¿Hola? Joder, ya se unió el soplapollas a este, tío. Sí, tío, que se vaya a la mierda. ¿Lo expulsó ya? Sí, sí, expulsalo. Ah, toma por culo. Oye, pero insultamos al Enrique por quedarse dormido en clase. Vale. Pero por el grupo de clase, digo, eh, no al privado, nena. Esta meta depende de todas y cada una de nosotras, las personas, depende del uso que hagamos de estas tecnologías tan potentes, ya que en numerosas ocasiones pueden ser un arma de doble filo. Durante esta promoción de ayudantes TIC, hemos querido transmitirles a todos los problemas y riesgos que suponen las nuevas tecnologías, así como los beneficios de las mismas para sacar el mejor y máximo provecho de estas